El Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento, el CEIS, de la provincia de Guadalajara, reunido bajo la presidencia del presidente José Luis Vega, ha aprobado el presupuesto de este organismo para el año 2020, que asciende a casi 7.300.000 euros. Esta cantidad supone un aumento de 774.292 euros, es decir, un 11,87% más. ...con respecto al presupuesto de 2019... ...el crecimiento presupuestario se debe al incremento... ...de un 20% en la aportación de la propia institución provincial... ...mientras que las aportaciones de los municipios consorciados... ...no experimentan ninguna variación... ...a la cantidad económica aportada por la Diputación... ...hay que añadir la inversión de 492.000 euros... ...para construir el Parque de Bomberos de Sacedón... ...que está recogida en el presupuesto general... ...de la institución provincial y no en el del consorcio. El presupuesto del CEIS contempla como inversiones directas la adquisición de tres nuevos vehículos de reparación y nuevo mobiliario en los tres parques de bomberos existentes en la actualidad, nuevos sistemas de comunicación y una torre de maniobras para el Parque de Azuqueca de Henares. Incluye también una transferencia de capital para obras de reforma en el Parque de Molina de Aragón, que venían siendo demandadas por el Cuerpo de Bomberos desde principios de 2018. El aumento de la aportación de la Diputación de Guadalajara en el presupuesto del CEIS tiene además como objetivo cumplir con los acuerdos alcanzados en materia de personal. Entre estos acuerdos está el aumento de dos efectivos de bomberos durante todo el año en el Parque de Cadenares, la presencia de una jefatura de guardia permanente, hacer frente a los importes del pago a la seguridad social y consolidar el gasto de personal, que el pasado mes de octubre tuvo que ser suplementado con 500 281.000 euros por la falta de crédito presupuestario en las cuentas del ejercicio de 2019.